Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo video. Mario, el día de hoy nos encontramos, como pueden ver En parecida. España Ajá, en Europa, Italia. España, allá, aquellos rumbos <ríe> Pero no, Mario, aquí se habla español Bueno, también allá, ¿verdad? Oh. No se habla italiano, más bien Ajá, Estamos exacto. en Italia, Pau No pero se aquí, crea, no se crean se habla español mexicano No se crean, Mario, no estamos en Italia Estamos, estamos en México. México Pero estamos en un lugar muy reconocido aquí, Mario Que se llama Guanajuato Exactamente Pau, que lo que estaba mirando de Guanajuato Que es la ciudad que yo he mirado más túneles exacto. Exacto, miren por ejemplo, es el primer túnel de carros, Mario, el grande, aunque la mayoría son de carros, pero también puedes pasar por debajo de ellos, sí, como la que verdad si sí, caminando. ahorita vamos a tratar a ver si les enseñamos unos túneles ahí caminando, Venta que estás en Europa, es una wow, construcción wow. muy clásica. ¿cómo? Es lo que me gusta mucho, Mario, también que hay bastantes colores, Mario, en todas las casas. Y no también más demasiadas colores. calles delgaditas, mira. Sí, exacto. Exacto. Y por pero aquí chido. Miren, por ejemplo, también está lleno de escaleras como Puerto Vallarta. Aquí Mario, también se viene, viene a vivos. hacer ejercicio y a conocer Guanajuato, porque la verdad es una chulada. Sinceramente, es mi Primera vez en Guanajuato También la mía, Y me Mario. ha parecido, al principio ahorita me ha parecido Excelente y fantástica bonita. y bonita Me transporta como que si estuviera en Italia No conozco Italia en Vía de Red Pero en fotos, exacto, videos Mario también Qué chido callejón Vamos a tratar de ir también a lo que es el Callejón del Beso Ah, exacto, porque es porque muy reconocido Es muy reconocido México Y es una leyenda pues de Muy conocida, conocida, famosa de todo México, México. De todo México. Y la verdad está muy padre Porque aquí se originó esa leyenda Y es lo chido aquí, así que vamos a ir hacia allá Mario también queremos ir a lo que es allá al mirador del donde está el pipila Ajá, vamos ah, a poder sí. vamos a ver si nos alcanza el tiempo de poder recorrer sí, todo eso para mostrar solamente un día pero no importa vale, de recuerdo que más podamos Ay. en poco tiempo lo que sí mario que aquí deben de ser muy cuidadosos porque carros. por donde mismo bajas es por donde pasan los carros sí, sí. pero ya cuando vas llegando al centro te topas con, con pasillitos de calles así mario mira Ajá. aquí sí, viene vez, Angela, está muy bonito nuestra hermana nos viene acompañando. También algo que les queremos comentar, que aquí es lleno de momias. Aquí hay bastantes momias. Wow, Mario, ahorita vamos llegando al centro. Mira qué padre. De hecho, Mario... Hoy nos viene guiando nuestro amigo Nuestro guía de ah, aquí de Guanajuato ¿Cuál si es no, su nombre? Es mi, mi nombre es Leonel Martínez Quintana Pues estamos en la ciudad más bonita del, del estado de Guanajuato Que es la capital Donde pues podemos ver el Pípila Que es un mirador Yo creo que está a unos 2200 metros sobre el nivel del mar Y del lado izquierdo hay un funicular Que es el, me, el mecanismo de transporte Está ah, atrás del teatro Juárez Ah, ok Sí, es el ¿no? que sí, estamos mirando Igual bueno, ahorita le vamos a hacer unas imágenes Ajá. Cuando subamos Ahorita vamos a claro. subir Aparte de ser promotor turístico pues, tengo algunos videos de, de, de canto, pues, me estoy aventando. Oh, ah, órale, es cantante, chido, también artista, eh, Paul. Obviamente, aquí chido, ¿eh? He sido minero, trabajé seis órale. años. Órale. Y, pues, Guanajuato tiene ese, ese factor turístico minero porque tiene tenemos 22 túneles, para empezar. ¿22 túneles, 22 túneles Paul? Túneles. Ojo. 8 wow. kilómetros perforados, dos calles subterráneas, que son 3.2 kilómetros de calle subterránea. Y, pues, obviamente, como Guanajuato, la cimentación... No se presta para hacer una, una ciudad plana, obviamente, pues se tiene que sí, perforar. La tierra. sí, es muy montañoso. Una, una, ah, ah, es exacto. muy montañoso. Ajá. Y la pregunta que te quería hacer, tú como guía, ¿tú sabes cuál es el túnel más largo? De hecho, pasamos por ese túnel antes de salir aquí al de estacionamiento, ¿recuerdas? Ah. Ese túnel es el más largo. Ese túnel mide aproximadamente unos dos kilómetros, es el más largo. ¡Wow! Kilómetros, sí dos es. kilómetros de puro túnel mario subterráneo. Está entrando de, de, de Guanajuato en los pastitos. Te va a sacar hasta el Teatro Juárez oh, ¿Y este okay. es el Teatro Juárez? Este es el Teatro Juárez, Mira, es un pobre, teatro de, de la época Vente, De Porfirio acá. Díaz wow. De hecho Porfirio Díaz lo inaugura con una ópera Italiana, italiana llamada Aida Giuseppe Verde, interpretada por Ángela Peralta Ángela oh, oh, Peralta fallece un 20 de agosto De 1930 en la ciudad más de, de Mazatlán, Sinaloa, pero esta mujer Inauguró también el Bellas Artes En México, de hecho este teatro Ocupa el segundo lugar en belleza, primero El Bellas Artes en México, segundo el Teatro Juárez, terceros de en Guadalajara su construcción empieza el 5 de mayo de 1876, para ese entonces ya Porfirio Díaz era presidente de la república, se termina y se inaugura el 27 de octubre de 1903, de hecho el Teatro Juárez por la parte de enfrente entraba la clase alta por los costados Entraba la clase media ah. Y por la parte de atrás La clase muy baja Wow estaba, Eso sí lo no sabía Fíjate sí. Son datos chidos okay. Lo que se estaba mirando es que ahorita está cerrado ah ¿eh? Sí Lo que pasa es que bueno eh, Hubo una marcha no. protegieron Porque a Oye Nos contabas que cantabas ¿Qué tipo de género cantas? Eh, regional órale no, mariachi ah mariachi. qué chido Wow este, Ahí no, si quieres no. dejar tus videos A ver Tú y tu YouTube Tu página Oye, okay, eh, Mi página en YouTube Me pueden buscar como Leonel Martínez Quintana Suscríbanse oh. Vengan Exacto. a Guanajuato Búsquenme, eh, por ahí les voy a dejar un número de teléfono que es el 473-729-7897, promotor turístico certificado es muy buena onda eh Sí se lo recomiendo Sí, de volar nos mueve Mario Es muy movido Incluso para buscar estacionamiento Se tuvo que subir a la camioneta Incluso igual Ahí les voy a dejar una toma De cómo iba Sí, pero sí ¿Tienes TikTok? Sí, en todas las redes sociales En Instagram, en TikTok En Facebook, en YouTube Estoy como Leonel Martínez Quintana Ok Sí, vayan a apoyarlo su canal Y también denle like Denle like Y también si vienen a Guanajuato busquen la madera sí. cuando vengan a Guanajuato Búsquenme y este pues, vamos a dar un rol juntos. Ah, exacto. Este paseo y mucha historia, porque Guanajuato tiene bastante, bastante historia. Sí, porque, sí es cierto, venía. Aquí fue la guerra de independencia, aquí fue, tenemos más túneles que en ninguna otra parte del planeta. Sí. Eh, tenemos este templo que se cayó por una de las inundaciones, una de las más de 250 inundaciones que tuvo el Guanajuato. La más, la más este catastrófica fue el primero de julio de 1905. Que podemos ver aquí atrás de ti, hay una placa. Ah. Está ahí del agua. Ah, wow, llego, estas. Es más, mira Mario, ponte en comparación de lo que se inundó aquí. Yo creo que si sí lo tapa, ¿no? Sí, si sí, sí sí lo tapa. tapa Pero que no había banquetas. Entonces... No, Exacto. Imagínense. Pues no hay <risa> bueno, inundación. Imagínemos. Sí, fíjate que esa hecho, inundación si, jamás si la había el, escuchado. tú también. Inundaciones en Guanajuato 2017, 2018, 2019. Van a haber inundaciones que en la vida habían visto. ¿Por qué? Porque en Guanajuato. Eh, está encañada entonces el agua tiene que tener salida como no hay un sistema de bombeo hidráulico oh, no hay salida y okay, okay, la, okay. la salida pluvial pues sería por los túneles oh. sí, claro. el primer túnel se construye eh, por por Díaz en 1898 wow, porque y esto bebe. se construye para que salga el agua porque si sí había muchas inundaciones oh. Esta fue la verdad Guanajuato es una de las ciudades Con más historia de México Les voy a contar el verdadero nombre de Diego Rivera Que sí, que fue José Diego María de la Concepción Juan Epomuceno Estanislao de la oh. Rivera José Rodríguez Casado ah. con Frida Kahlo Carmen Magdalena Exacto, o sea, el esposo, es el esposo de Frida Kahlo aquí ah, en Guanajuato, de hecho Ajá, Aquí está su casa, nace el 8 de diciembre de 1876 eh, 78, perdón Mira Mario, algo también que me he fijado Como hay túneles subterráneos También hay para personas wow. De hecho hay baja. Hacia el camino subterráneo de los carros, Mario. Wow, sí, ah, sí. hay banquetas, es lo chido. esas pedacitas se me, se me afiguraron desde la pamplonada. Ah, exacto. España, mira, mira, este... Qué chido, wow. Mario. Sí, son, de hecho, son calles muy parecidas a lo que es allá en Europa, fíjate, en España. Fíjate, Paul, lo que tiene México. No ocupas ir a Europa porque aquí también lo tienes. Exacto, aquí Nomás puedes sí, ocupan, no Ocupas buscarlo. Debes de buscarlo porque realmente a veces hay muchas zonas ocultas. Pues mira. Wow, qué chido. Estamos en el en España, Está sí. chido, miren. También lo que podemos lograr ver, Mario, como en toda plaza, son los antojitos no, mexicanos. Eso no puede faltar en ninguna parte Ajá, de México. Ajá, exacto. Pobre. Pero también lo que me sorprendió por la iglesia de aquí atrás. Muy usted bonita, vamos, muy bonita. Vamos a dejar unas imágenes ahí. Ah, exacto, para que la alcancen a apreciar como la vemos nosotros. Muchos la Mario. reconocen como la catedral, pero nos acaban de decir que no es la catedral. Ah, exacto. Es una de las montones de iglesias que hay aquí en Guanajuato. Está muy bonita, es la, es la principal, la que en todos lados la conocen en ah, fotos, Mario. Sí, exacto, yo siento que por el color amarillo con rojo, ¿no? ah, Ah, exacto, muy llamativa. Y pues, vamos a continuar, pobre.